Cuando estén preparadas, pues, cómo se van a atender esa. No, no, no. Quieta. pero mira el lo único que tiene que quedar es que quedar es la izquierda. si sí, sí, claro, para sí, para Vale, para el para lo el ¿Podéis indicarnos dónde está esa hora? ...y a hacerse denotar... Pero no eso no va a estar silencio. Es que yo no sé estar en silencio. Ni quieta, en, en silencio, quieta, yo no Imagínate que tú lo que estás haciendo es un esfuerzo, eh. Imagínate. Es un esfuerzo. Me pongo nerviosa porque me está saliendo bien. <risa> y hago algo Os digo, joder, que me lo hago. Por. Me viene, ¿eh? gente hiperactiva. Claro. Porque así te cansas. ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Luego quién conduce? ¿En qué? ¿Luego quién conduce? ¿Algún motorista? ¡Salud! Gracias. No. nada. Ah, ¿eh? Nada. Suelen ser muy simpáticos. Cuando hay mucha gente... Pero tú lo ves ahora, es que claro, ¿vale? no es lo mismo cuando no pasa nada, ¿vale? Pero cuando empieza a pasar lo más mínimo, el búnker te cambia completamente la vista. Porque piensas que estás en un sitio súper espacioso, plan, pasillo grande y todo eso, pero cuando empiezan a pasar cosas y tú te empiezas a encontrar con que sientes algo que no tendría que estar aquí, te cambia toda la perspectiva, solo tienes ganas de decir... Quiero salir. Sí. Uh -huh. Cuando llega el momento del quiero salir, es cuando siempre al final acabo saliendo porque la gente se quiere ir, pero es cuando más hay que quedarse. Así que no, parece tontería, pero cuando lo empiezas a sentir y de sentir, en el momento que tú sientas algo, me entenderás. Cuando yo me quedo bloqueado con la gente y empiezo... Sí, así, mirando, explorando, que las imágenes. Aún estamos por aquí. ¿Y todo esto cómo lo haces? ¿En qué? Esto, pantameo, notar cosas, mirar a la gente y decirle. su vida, ¿no? Uh, su vida en plata, comillas. ¿no? no sé, naciste así, aprendiste. Eso? No, yo lo he ido aprendiendo. O sea, yo siempre con el tema de los muertos, con el cementerio es una gran posesión. Y empecé a grabar en el 2015, que tengo, tenía una grabación en el Nokia, este de la lucecitas a los lados. Grabé el Fisterre. y había, en la segunda planta, que es donde suelo ir, había, todos los nichos de la izquierda estaban vacíos y yo los iba grabando. Y entonces, en uno salió el palefa aquí. Después, en la catacumba del cementerio, antes eran todas oscuras. Y había, en la entrada y en la salida, las dos entradas, había dos parolillos colgando. Así, un farolillo en uno y un farolillo en otro. Y una vez que íbamos a salir, para Camino Jesús, el farolillo, nos tiramos porque el farolillo estaba súper ni apagado, y empezó a encenderse, a encenderse, a encenderse, y, y petó. Y petó. Y... y desde ese entonces, yo creo que desde ahí me viene, y empecé a ver buscadores de fantasmas, y y ahí empezó un poco todo. Cuando empecé a tener dinero, empecé a comprarme la cámara. Evidentemente, tenía una cámara de fotos y empecé así, aquí. No, aquí no, en el cementerio. Empecé así. Pero ya a raíz de comprarme la cámara normal es venir aquí, encontré este sitio que vine... Tenía que trabajar dos horas antes, dos horas antes y vine aquí. Recorrí todo. Me lo aprendí de memoria. ¿Tú solo? No, con, con mi compañera de trabajo. Me lo aprendí de memoria. Y después vine con un chico y hice, hice como un grupillo. Conocí a una mujer que viene conmigo peleándome con ella porque decía que lo de cementerio era mentira. Y le dije, Ven". ¿y vino una amiga suya? Vení no con pruebas Claro, yo le dije, vino con pruebas Pero vino una amiga suya conmigo al cementerio solo para, para ver qué yo hacía. Qué era lo que él hacía realmente. Y cuando acabamos me dijo, mi amiga es la que se ha metido con tu vídeo, tal y cual, porque ella piensa que tal. Pensé, tú has visto lo que hago, tú has visto lo que hay. ¿Lo hablas tú con ella o me das un número y hablamos? Y empecé a hablar con ella por el teléfono, tres horas. Y desde ese entonces, cinco años con ella. Pues fíjate. Y te creí ya, ¿no? Y aquí empezamos. Ella y yo empezamos aquí. Y seguimos viviendo aquí. ¿Pero ella hace lo mismo que tú? No, ella es más. ¿Ella es más que tú? Mm. Ella ya cuando viene, ya sabe dónde está, ya saben está, empieza a eh, hacer sus cosas. Para, no, en plan, delante tuya no las hace, pero sí que mm, empieza eh, protecciones y todo el rollo de esto. O sea, mi me tiene más que protegido. Somos o un matrimonio o la mamá, y el papá. Depende del momento. podemos no venir un día los tres? Sí, está a punto de llamarla, pero como ya vino conmigo el otro día a la baileta, la quiero dejar descansar. En ah, vacaciones. Pero sí, en vacaciones. Claro, no así un día. Yo Digo... vale. vale. Tres, dos, uno. ¿Hay alguien aquí con nosotros hoy? Estamos bien. Yo ya, ya. Vale. Dilo. <risa> ¿Hay alguien con nosotros esta noche aquí, por favor? ¿Podéis darnos alguna señal de que estáis aquí, alguno de vosotros hoy? ¿Alguno de los que está en el pasillo puede acercarse a donde estamos nosotros? ¿Podéis acercaros a la luz verde? Si no tenéis energía, os presto la mía. ¿Os podéis acercar a la luz verde, por favor? <risa> es normal, no te preocupes. No, preocupes. no puede ver. <risa> ¿Se puede acercar el hombre que se carbonizó en este búnker y hacerse denotar Sé que aún sigues aquí... Y sé que a veces te acercas mucho... ¿Puedes darnos un poco de... de esa energía que tú tienes para saber... Por favor... Tienes objetos en las escaleras... Y en el pasillo. Ve pa. Algo ha pasado ahí arriba. La luz ultravioleta. ¿no? ¿Podés tocar el aparato con la luz ultravioleta? Si lo tocas, se encienden luces. Podés acercarte a él lo máximo que puedas, por favor. ¿Puedes pasear por el pasillo? Mira, mira, mira. No. Vale. ¿Ves la luz eh, que se ve en, el, en la pared? Sí. Fíjate. En la pared, en plan de la luz. Sí, la luz ultravioleta se, sí. se, se, se, se... Se ha ido para arriba. Se enfoca en la pared, ¿vale? Sí. Pues fíjate, como de vez en cuando parece que pasa por delante de la luz. ¿no? Esto soy yo. La luz empieza a hacer... Puedes moverte, puedes moverte más cada vez. Pero si te fijas, la luz realmente ha llegado a un punto que hace como que pasa algo por delante que la cámara no se va a ver porque está bien, si en tu ¿Tú crees que estoy en medio? No. Mira, no. No, no, mira, no. Voy a hacer esto. Así nos veo a los dos. A ah, estamos súper bien, ¿verdad? Estamos bien, que estemos más cerca nunca estoy tan cerca del pasillo como ahora ¿podéis darme alguna señal para saber dónde estáis? ¿en qué lado? ¿o acercaros a las escaleras? Da un golpe, echaste es menos, estar vivo. Pregunta tú. Mm. Ahora viene lo bueno. No es que quieres que preguntes, no. Lo que te venga la mente, tú piensas hablar tú, o eres derecho. Y tienes que empezar a preguntar lo que te venga que te preguntaría, por ejemplo. Tienes que dejar un espacio de seis segundos entre pregunta y pregunta. Ah. Ah. Espérate, el te Ahí ¿Quieres salir? <risa> Estaba pista. Vale, pues 3, 2, 1. Hola, es mi primera vez. Si estás por aquí cerca, puedes darnos alguna señal? ¿Qué <risa> que Qué patacada. ¿Te has quedado ahí? ¿Te has cortado? ¿Te molesta ¿Te parece que estemos aquí? ¿Te parece bien que estemos aquí? Te puedes acercar si quieres. ¿Quieres asomarte? La primera vez ya te vas, ya te vas. ¿De qué te has quedado ya? No, no, me sé qué preguntarle. <ríe> no sé, una... Estoy un poco... Como... Estoy un poco tímida.